En el Museo del Fútbol Sudamericano de la Conmebol reunimos a cinco deportistas que hicieron historia. Ellos conquistaron la primera Copa Libertadores de América para el Club Olimpia de Paraguay. Fue en La Bombonera, en Buenos Aires, un 27 de julio de 1979. A 43 años de la gesta, cinco campeones de América y del mundo rememoran historias y anécdotas de la magnífica campaña del 79. Con la camiseta 6. Carlos Alberto Quise. Cazaca 2. Alicio Solalinde. Cazaca 22. Jorge Wash. Camiseta 8. Luis Ernesto Torres. Camiseta 9. Miguel de María Michela No se acuerdan de la anécdota de, eh, ¿cómo te decir? Ese compromiso eh, bañado con sangre. Antes de la final en la bombonera, hubo un partido en Cochabamba, Bolivia, que terminó mal. Luis Torres recuerda la anécdota. Nos fuimos a jugar en el 79. Nos fuimos a jugar en Bolivia contra el Wisterman. UH Podcast. Ahí íbamos a morirnos. ¿Cuánto no el, el número de camiseta, gritar. en Entraban en público, no sé cuánto, cuántos de miles de, entraban dentro de la cancha. Y yo, le, un policía está delante de mí así, ¿cómo puedo salir? Pensé inteligentemente, yo, mm. inteligente. Y le dije al policía, le dije, ¿me puedes prestar tu uniforme? Le dije. ¿Cómo no era la que te disfrazaste de la enfermera? No. ¿Quién fue? ¿En dónde? La... ahí, en Cochabamba. No, no. ¿Dentro de las canchas güey. Sí, eso? ¿y dentro de las canchas? No, enfermera no, cancha? policía. ¿Y ¿Uno salió de policía y otro de enfermera? Sí, pero yo de policía. ¡Ah, a nadie. Le pedí su sobre todo, me puse y su ese, gorro, ¿cómo se llama? Alicio Solalinde recuerda el recibimiento de la hinchada de Boca, la noche en que ganaron la Copa Libertadores. Jugué por primera vez en la bombonera ese partido, pero en la bombonera la primera vez. Y la verdad que el recibimiento fue hostil. No nos dejaron entrar dentro del predio del estadio, tuvimos que bajar. Hacernos bajar ahí en la calle, en plena calle y caminar hasta, hasta el vestuario. Cubilla, Cubilla se peleó por, con el policía para, porque no quería que entremos con el bus, casi le llevaron preso. Después tuvimos que hacer una caminata detrás de la heredería y ahí tuvimos, tuvimos que aguantar todo, ¿verdad? hasta con huevo podrido nos tiraban, no manchaban, nos ensuciaban. Tuvimos que entrar al vestuario a lavar algunos. Su, su buzo, el presidente también con su saco blanco recibió un huevazo también y tenía que estar limpiando el vestuario. Me acuerdo cuando estábamos por equiparnos, ¿verdad?, Cubilla le dijo a, a algunos que no iba a entrar de, de titular a, a entrar en la cancha a ver si cómo estaba mojada la cancha. Si estaba uh, mojado, muy mojado, embarrado, toda esa cosa. Y al entrar al, a la cancha, ya Eduardo recibió una moneda en la cabeza que le rompió y tuvo que volver otra vez al sangrando. UH Podcast. A la mañana fuimos, no para reconocer el estadio, pero para mirar por lo menos de afuera. Eh, la cancha no nos no, no dejaron entrar pero ahí ya Cubilla se avivó y el canchero era un paraguayo y le paraba, no vaya mojá demasiado la cancha y ya eh, le dio una pequeña propina y bueno, todas esas cosas ayudó verdad la cancha estaba mojada pero no muy mojada, no muy embarrada como lo hicieron un año antes contra el crucero. los argentinos son muy agresivos y yo siempre no Trataban de hostigar, todas esas cosas, pero por eso hicimos lo que teníamos que hacer, tratar de pasar desapercibido en la calle cuando salíamos a, a, a cenar. Estaba la, la raya del tejido, prácticamente encima tenía a la gente, por eso la, la moneda, todas esas cosas nos tiraba, porque estábamos muy cerca de la, de la grada. Llegamos acá a la nochecita. Impresionante fue el retenimiento, ¿no? La caravana hasta el estadio de la Olimpia era interminable. Eh? Jorge Wash solo tenía 18 años y no estaba en los planes del técnico Cubilla. Era difícil que debutar una final, como cuenta de él. Eso es. No había jugado ni un partido de Copa. No. Él debutó, debutó en la final en la bombonera. Imagínate lo que fue. 18 años. Una final de Copa es. De... Lo máximo, él te va a contar. Yo no iba a viajar, yo no estaba en la lista de viajeros. Y cuando uno va a salir campeón y el jugador tiene que estar preparado. Estaba para el primer partido acá, Flaminio Sosa estaba lesionado, entonces estuve en la lista de concentrado. Y en la semana apareció la lista de viajeros, yo no, no estaba. Yo me sentí mal porque quería viajar, quería salir campeón tuvo problemas a la salida última hora cuando ya estaba como me estaba yendo ya caminando para agarrar para irme a mi pueblo eh, me llamaban la gerencia y eh, viaje con la gracia del compañero verá porque tuvo problemas parece la documentación era argentino era y el finado entonces decidió incluirme en la lista del profe y viajé con ellos tampoco en la charla antes vino a la cancha Tampoco estuve porque eh, fuimos alternativa nomás para la, la banca. Ya él tenía el equipo, tenía todo, y faltando cinco minutos con, tuve una desgracia, tuve una rotura de la pantorrilla Flaminio, y me llamaron ahí eh, para integrar la lista de, su, eh, de la banca, ¿ver? y a los diez minutos. Ya fue expulsado Paredes y entró Rogelio y ya pendiente estaba yo solo ya de un marcador, un mediocampista de marca. En Asunción, en 1980, Olimpia triunfó por 5 a 0 ante el FAS de El Salvador, alzándose con la Copa Interamericana. ...y con la Intercontinental derrotando al Malmoe de Suecia... ...por 1 a 0 de visitante y 2 a 1 de local... A la conquista del mundo en Malmo, Suecia... ...Carlos Kic explica por qué Olimpia jugó contra el segundo de Europa. Pero era casi normal esa ya, en esa época... Eh, ...el año anterior salió Boca campeón... En, un año no jugó... Y el siguiente año jugó, pero jugó con el Borussia de Alemania... ...que también era segundo... Eh, todo comenzó a que los europeos no querían competir con los sudamericanos después de aquellas batallas campales entre los argentinos, el Celtic de Escocia sobre todo y el Malmo, eh, que es un equipo sueco, hizo una campaña fantástica y que perdió por la mínima eh, contra... contra el Nottingham en los minutos finales lo en alargue. No es que fue goleado un montón de cosas. ¿no? Y, y bueno, fue una experiencia fantástica porque era ir a, a Europa, eh, entrenábamos en el frío, eh, no era fácil porque no teníamos la ropa adecuada para hacer ese tipo de entrenamiento, pero nos adaptábamos. Entonces, era un grupo eh, muy especial UH Podcast. En 1979, por ganar la Copa Mundial de Clubes, el premio fue de 400 dólares. Cuenta Carlos Quise. Como no habíamos arreglado el premio, creo que el premio fue, según Ever Almeida, eh, que, eh, 260 me dijo a mí. Ever, 260. Lo poner? 400 dólares por los dos partidos. Ah, 400 dólares por los dos partidos. Imagínate vos y no queríamos jugar o sea, de... de la interconexión Y casi no jugaron ese partido. Bueno, ya ganadores y queríamos un poquito más. Y no iba ¡Ah! ni Cubilla no nos convenció a saber. Entonces hicimos una charla en la, en la cancha de bowling que estaba en el, en el subsuelo del hotel, y Roberto Paredes dijo una gran verdad. Eh, y eso nos cambió la, ese día la, la cuestión. Agarró la publicidad que suelen ver ustedes, y dice, muchachos, este grupo siempre sacó cosas de este tipo de reuniones, pero esta vez yo no le voy a acompañar a ustedes. Yo este partido voy a jugar, porque la amenaza era que, que iban a llegar los chicos, faltaban dos o tres días, no sé si iban a llegar, si había pasaje ya no iban a llegar, pero ese es el verso que nos dieron. Y dice Roberto, yo no le voy a acompañar en esta protesta, yo voy a jugar el partido. Porque yo sé que yo ya no voy a jugar más un partido de esta naturaleza, y no sé cuánto vamos a volver a tener la chance de jugar un partido eh, por este. Porque para jugar ese partido tenés que ganar a la Libertadores de América. No hay que vos jugar nomás ese partido con el segundo, con el tercero, con el cuarto o con el primero. Primero tenés que salir campeón de Libertadores. Y Roberto nos dijo eso. Ojalá haya algún muchacho que juegue eh, de vuelta ese partido. Jorge es uno de ellos que volvió a jugar con, en, en, en Japón. Pero Roberto dijo, y eso nos cambió. Todo y de ahí salimos, habló todo Roberto y dijimos, vamos a jugar. Así fue. Pero eso te mostraba la, la solidez del grupo en aquel entonces. UH Podcast. Dije hace rato que él fue el que marcó el gol de triunfo acá la, la final contra Malmo. Un golazo en centro de Alicio Solalinde y. Luis Torres relata un golazo de Michel Agnoli. Michel Agnoli evoca la dura pretemporada. Acá este muchacho fue el goleador. La hazaña principal para mí de este grupo fue la Libertadores, ¿verdad? Porque eso fue una campaña, fueron muchos partidos, fue armar el grupo desde la pretemporada en Centucué. Y yo ya llego en el final. De hecho, no participé ni en, ni, ni en el partido de ida. Eh, solamente estuve acompañando a este magnífico grupo en la última parte. Michel Agnoli revive ¿Cómo llegó a la Olimpia? Yo llegaba, yo estaba... Yo estaba en los Estados Unidos y se me, se me chispoteó el mate y dije yo quiero jugar al fútbol. Y abandoné todo lo que estaba haciendo allá y vine y me, me, me metí en la pretemporada, que era, ¿dónde fue? En la floresta. En la floresta, en Uruguay. Sí. Y ahí sufrí un kilo, recuerdo. ¿Un kilo? ¿Un kilo? 10 litros, sudaba mucho. Recuerdo que Luis me decía, se reía porque yo vomitaba en las dunas cuando estábamos haciendo esa pretemporada. Eh, bueno, pasamos muchas penurias porque las pretemporadas son eso, ¿verdad? Hoy, no, hoy cambió mucho eso. Yo creo que el tiempo agiganta, la, el, agiganta el logro, ¿verdad? Eh, y más hoy día que esa brecha que hay de fútbol entre Europa Europa y Sudamérica es cada vez mayor, yo hasta diría que es irrepetible. UH Podcast. Carlos Quise rememora una divertida historia de Luis Torres y unos anteojos. Estábamos en el aeropuerto de Bruselas. Eh, íbamos a jugar por por un acuerdo que había hecho limpio con el Anderlecht en Bélgica, en Bruselas. Y había donde frisó Luis Torres, <risa> mi amigo Ahí está la tienda. Entra, se prueban unos anteojos, nos mira porque eran todo de vidrio, transparente, y le decimos que le queda bien y sale sin pagar. Cuando sale, viene Hugo y le dice: Te queda mal. Es muy grande para vos. ¿Qué hace Luis Torres? Salió sin pagar. Entra de vuelta a la tienda, pide permiso a la a la vendedora ¿eh? y le dice que va a cambiar porque no choca. No, no, no, no, no, no. <risa> y entonces, desde de dentro, dando la vuelta donde están los lentes, eh, nos hace, este me queda bien, no, el otro, pero... Imagínate lo que hizo. Y cuando le dijimos sí, le dice a la chica, le agradece y se retira. Ese es Luis Torres. En inglés, el, el trote el tro <ríe> decía UH Podcast. Alicio Solalinde reconoce el gran aporte del técnico uruguayo Luis Cubilla. Indudablemente con la llegada de, de Cubilla eh, se cambió mucho la, la mentalidad del jugador de fútbol de la Olimpia. Fuimos más profesionales, se trabajó mejor en la parte física, en la parte técnica, táctica. Y también eh, en cuanto a las concentraciones, ¿verdad? Nosotros en el 79 prácticamente, prácticamente vivíamos en el hotel. Un día a la semana teníamos libre para quedarnos en la casa. Jugábamos los domingos campeonatos, teníamos que concentrarnos desde el viernes jugar el domingo, quedarnos otra vez concentrados, salir el lunes, volver a traer a la práctica y concentración porque jugábamos los miércoles eh, Copa Libertadores. Teníamos un plantel corto también, pero eh, indudablemente estábamos bien preparados físicamente. Vivíamos para el fútbol, vivíamos para, para el Olimpia y creo que eh, en ese sentido podemos sentirnos orgullosos porque... Eh, dimos todo de nosotros para, para el club. Luis Torres y Carlos Quise también recuerdan a Cubilla. Le debemos mucho nosotros a Luis Cubilla y su equipo, ¿verdad? Vino a cambiar totalmente la mentalidad del fútbol paraguayo. Y eso hasta hoy día nadie quiere reconocer. Que dicen que se compró, que esto, que aquello. No, no. Tenía que ver lo que éramos nosotros con Cubilla en la pretemporada antes que lleguen ellos, en lo físico, era bastante repetitivo, casi todos los equipos tenían un mismo esquema, los martes en la mañana, al botánico, eh, que era como se entrenaba en esa época, fenomenal. Pero encima lo que dijo Sola, de lo que nos cambió tácticamente, técnicamente, modo de trabajar, él el que tiene 8, 10 años más que yo, eh, eh, te puedo decir que el entrenador fue, eh, tácticamente por primera vez, se trabajó de la manera que trabajó. ...cuando en aquel momento eh, no había televisión... ...o el fútbol no estaba solventado por la televisión... ...Olimpia jugó ocho partidos internacionales... ...y Olimpia jugó ese año para ir fogueándonos... ...invirtiendo y perdiendo plata... Eh, ...seguramente eh, jugamos con Peñarol, con Nacional... Eh, ...nos dieron creo que 30 dólares de viático... ...por, eso, por cada partido de eso... ...imagínate, pero era foguearnos... ...jugamos con Newell, con River... Según quise la historia no hubiera sido posible sin Cubilla y sin Osvaldo Domínguez. Una de las cosas que nos dijo el primer día en Centuque, que era el lugar de la pretemporada, yo no vengo para ser campeón paraguayo, muchachos, ustedes ya son campeones. Yo vengo para ganar la Libertadores y ahí comenzó a marcar, que es lo que dijo Sola, las líneas de ese trabajo de ese año. A mí, que era un chico también, todavía joven, eh, me sorprendió cuando dijo que la prioridad era el Olimpia y no la familia, mira lo que planteó y dije, no, esa combinación fue, fue bárbara. Eh, yo siempre recuerdo como anécdota, transmitía tanta personalidad, tanto carácter, que hasta cuando llegaba a los entrenamientos cambiaba el nivel de entrenamiento. ¿no? Él te entraba con su camisa de seda, al, al palquito ese, su moscacine blanco, pantalones blancos. ¿eh? Y ya vos, ¿sabes cómo cambiaba el ritmo de entrenamiento? Eh, era un tipo que conocía de, de la mística, porque jugó al básquet, es decir, conocía el deporte. Y ellos combinaban bien. En Asunción, en 1980, Olimpia triunfó por 5 a 0 ante el FAS de El Salvador, lanzándose con la Copa Interamericana. Torres y Quise rememoran el partido en El Salvador, una final disputada en medio de una guerra. Y se había ido Humberto Domínguez Dí como presidente de la delegación, Miguel ya estaba con nosotros, eh, como siempre Hugo no se fue, eh, porque era peligroso el viaje, y HDL llevó su, su arma y todo. Pero ¿qué nos dicen? ¿Estamos desayunando unos cuantos? Y nos dice el embajador que en vez de transmitirte eh, confianza, seguridad, dice el fútbol es para unir pueblo, eh, es fraternal, hace su discurso que hacen todos los políticos, pero le tengo que decir, compatriotas míos, que ustedes eligieron un mal momento para enlazar lazos de amistad. Y nosotros ahora no íbamos. ¿Qué hicimos? Llevamos todo lo poco que teníamos de, para regalar, para llegar a la gente, que nos bajaron también fuera del vestuario, que pasamos entre la gente. Y llegamos, estamos ganando 3 a 0, ¿no?, eh, ese día. Y la gente comenzó todo el estadio, estaba lleno, a gritar eh, que de ahí no salíamos sí. vivo sí. y Pero todo el estadio, y nos asustó porque no había seguridad ninguna. Y entonces estaba un corno en contra y me dice Roberto, ¿qué hacemos? Me dice, escuchamos todo el... El murmullo clarito de la gente. Que decía muerte? muerte. Bueno, no, no salen, salen vivos. Todo el estadio. Todo el estadio. Y cuando había, había, habíamos visto Muerto. muertos en la calle tirados, el miércoles. Y me dice, ¿qué hacemos? Dice, y, y ahí estamos todos en el área y tenemos que hacer que no ganar. ¿Y cómo hacemos para no ganar si estamos trasero arriba? Vamos a pedirle a Almeida que salga a cortar centro. <risa> no, mentira. Entonces le decimos, a, le decimos a Ever, y ahí entraron y era 3 a 2 y no empataban los tipos y de repente Miguel, nosotros atrás, ya estábamos, ya no atacábamos más y eso, pin, pin, uno, dos, tres, cuatro. Le grito, Miguel, ¿qué hace? Pateó al arco y lo así. Mierda. Miguel, bueno, él, no, él no bajó en el corner, quedó en el rebote. Después de cinco minutos, otra vez un rechazo, gana de vuelta y otra vez. Viste que no sabes por dónde se va, ahí se te sale a la derecha, te se sale a la izquierda. Elegante, daba gusto verle desde atrás porque vos decías, Puah, miércoles, patea en el palo. Y dije, ¿a qué le tengo que sacar? Y yo me voy y le digo a Cubilla, a Pedro, era el técnico, le digo a Pedro, pero saca el porqué, ¡sácale! Y ahí lo cambian, porque si no, hacía el cuarto este. Y ahí nos empataron tres a tres. Y, y, y bueno, imagínate que aquí no retiene una pelota y va hacia el banderín, pues ya estaba 3 a 3, 45 minutos, va el tipo, el, eh, después se, se lesionó el muchacho acá sin querer, eh, le pega una patada en el trasero, así como en el, en el perrito que se hace, le decimos al árbitro, eh, hey Falda, ¿qué quieren? Me dice, que me maten. ¡Siga! Ya no cobraba nada, el árbitro, entendió el árbitro también, entendimos al tipo, termina ahí, 45, el tipo terminó, chao. Y terminó tres a tres. Lo hicieron en 15, 20 minutos, hicieron tres goles. Nos asustamos de verdad. No había garantías de seguridad. No, en ¿Cómo? Salvador no, no, se, no se veía, pero te decían la gente del hotel, vino tu embajador, te dice eso al, a la mañana a las 10, vos jugabas a las 3 de la tarde. Suelolinde para <risa> el saque de costado, Suelolinde se fue, para Enrique Miguel, excelente, manda derecha, se escapó, peligro de la vuelta, corre, remate por abajo, ahí está, ya a visita por dentro del área, tiró, aparece, picó, aquí lo formado parte de ese grupo significa mucho para todos. Luis Torres resume el orgullo de haber vivido esta historia. Tuvimos un grupo excelente de excelentes jugadores y yo tuve la satisfacción de jugar con ellos, así que muy orgulloso de eso y del campeonato, del título que hemos conseguido. Llegar a la final es lo máximo y el rival que tuvimos no, no es un equipo perení. Como se dice vulgarmente, Boca Juniors, que ese año buscaba el tricampeonato y nosotros le cortamos. Wash, el juvenil que debutó en una final en la bombonera. Fue muy especial porque crecí con ellos, eran jugadores ya hechos. vine, el joven. el joven? Sí, y debuté yo en la bombonera, debut y el campeonato. Solalinde no nos conformamos con ganar un partido, queríamos la gloria. No solamente éramos un grupo que queríamos la gloria, sino también queríamos tener nuestra estabilidad económica. No nos conformamos con ganar un partido, ni dos partidos, ni salir campeón en un torneo. Los grandes equipos se forman con grandes personas, concluye Michel Acnoli. Este grupo basó sus logros en la calidad de esas personas, ¿verdad? Yo siempre sostengo que los grandes equipos se forman con grandes personas. Pero aún así yo me siento partícipe porque la calidad de esta de este grupo y de estas personas a mí me dieron una vivencia inolvidable, ¿verdad? Eh, ni hablar futbolísticamente lo que lo que significó para mí. ¡Parece <sighs> gonna